Todos da los, demás, correr, todo claro. los demás queda, queda abiertos. ¿Tú te das cuenta cuando yo te preguntaba? Va, vamos, a, el vamos a aprovechar. Y lo establece claramente. Es, sí, lo, que pero es lo que digo. Es una, una cuestión que va a terminar en... Sí, en, sí, va a terminar en la Salta en, corte sí. como dice John Garrido. Bueno, Yerlán, ¿qué nos tiene para hoy? Eh, ¿Cuál es tu tema hoy? Bien, a propósito, gracias a todo el equipo, de la situación de ayer la reacción airada del presidente Danilo Medina, creo que cometió muchos errores con relación a, a su discurso, que ciertamente fue un discurso eh, que buscaba levantar los ánimos y calentar sus tropas, como, como se dice. Pero creo que en algunos en algunas ocasiones le faltó a la verdad el presidente, porque para tener la razón, en este caso, no no, no se creo que no se tiene que llegar a tanto. Eh, sí, vi algunos eh, momentos en los que él hacía referencia a la parte histórica, en la cual también Leonel le faltaba la verdad. Eh, cuando él decía y de que prácticamente él es el que ha llevado el PLD, que han sido eh, malagradecidos, que no le han correspondido, creo que en ese caso Leonel le faltó a la verdad, porque si bien es cierto que ha sido un gran presidente, tres veces presidente, eh, Leonel Fernández. No menos cierto es que parte de, esa, eh, de ese éxito electoral que tuvo se lo debe al PLD y también a Danilo Medina, que en la lucha interna del de PLD fue quien asumió la candidatura del, del expresidente Leonel Fernández. Ahora bien, eh, cuando Danilo Medina toma la palabra ayer y dice que no recibió el apoyo de Leonel Fernández en el año 2012, creo que le falta la verdad, porque todo el mundo sabe que en aquel entonces, cuando sale la, la candidatura eh, de Hipólito Mejía, eh, le, le llevaban bastantes puntos y se hicieron tres frentes. Un frente que lo, que lo lideraba precisamente el, el presidente actual, Danilo Medina, otro frente que lo lideraba Leonel Fernández y su grupo, y otro frente con la eh, vicepresidenta actual, eh, Margarita Cedeño de Fernández. De manera que creo que en ese aspecto, le faltó a la verdad del presidente, quizás eh, y lo lo cuarto cuarto por, por su ira. dinero, el dinero que se invirtió en esa campaña de Danilo, un candidato, pero en todas, pero en todas las campañas no, no, donde no, no, donde no, no, el pero eso fue descomunal. en todo lo que tiene que ver con reelección se invierte dinero, lo, lo hizo Hipólito Mejía el en el Leonel 2004 cuando intentó reelegirse. Unidos. El mismo Leonel lo dijo en Nueva York en una conferencia: 40 mil millones de dólares voy a invertir para Pero la igual igual lo hizo Hipólito Mejía en el 2004 para reelegirse, igual lo hizo Leonel Fernández. Es un mal agradecido, un ingrato. Mal agradecido. Por eso es que las elecciones son malas. Eso es lo que es se un mal agradecido. El fondo, eh, los fondos de eh, público para utilizarlos en campaña. Ahora bien, ¿qué es lo penoso de todo esto? Es que no hay una propuesta para el pueblo. Es que no hay una propuesta, Leonel Fernández utilizó la palabra el domingo para decir, atención a los engreídos del palacio, en el 20 es para afuera que van. Leonel ni siquiera le habló a este país de una propuesta, pero igual lo hizo también Danilo anoche que dijo, con eso que se quedaron yo gano. Pero por Dios, en vez de estar matándose, estos dos líderes políticos importantes de la República Dominicana deberían estarle hablando a este país de cómo van a resolver los problemas eh, eh, sociales de este país no hay una sola propuesta. Pediría en su tiempo porque nadie les cree. Sí, pero está bien. Pero no hay una sola propuesta. Nunca la han tenido. De, de, nunca la han de, tenido. Ni de Danilo, del grupo de Danilo. Nunca Ni del grupo la han de Lionel, ni siquiera en este caso del grupo de, de, de Luis Abinader. Nosotros sí tenemos propuestas. Tenemos sí propuestas. Propuesta económica, propuesta en salud de agua, propuesta en seguridad. Propuesta para la juventud, propuesta para las mujeres, con cada uno de los detalles, de dónde va a salir cada dinero. Es el primer candidato que lo tiene. Y, y, propuesta y, detallada en la parte económica y en la parte macroeconómica también. Que faltado, y de dónde va a salir ca yo creo que ha cada centavo de, de dinero. De uno de los candidatos que se menciona, o de los políticos Ay, que Dios. se menciona. Leonel Fernández estableció una gira nacional llevando 2044 se llamaba la presentación, donde sí, pero, establece todo el proyecto, que es una continuidad de lo que él inició lo que no hizo en 12 y lo años. que se debe continuar haciendo para cumplir con la meta Lo que no 2044. hizo en 12 años de gobierno que tuvo en la República Dominicana y que debió bueno, hacer y que no hizo. O sea, venir también, todas las eh, avenidas, eh, eh, elevado ahí, sí, y todo, metro y todas esas cosas, le va a faltar tiempo a Danilo para poder darle mantenimiento siquiera, sí, pero porque no se le ha puesto nadie, la mano nadie, a nada na pero eso, mira lo que nada estás diciendo. ni se haciendo. ha hecho nada nuevo. El hombre que critica, oye, el hombre que critica eh, indilgar la, las obras como un favor, es el que lo está haciendo ahora. No, no, espérate, espérate, espérate. No, es de realizaciones, es parte, tú estás hablando es de realizaciones. Parte de realización de, de, de, no, no, del Estado, tú, tú estás hablando de realizaciones ahora. Que aquello que, mira, aquello que nos corresponde como derecho, no nos lo pueden dar como un favor. Ahora, como derecho está la salud Está que la aseguró, Leonel, la aseguró... No, no, espérate. Eh, eh, la, la educación, salud, que, le educación negó, que le negó a este país el 4% con la educación, pese a que era una ¿Quién ley. ¿Quién dijo cuando y no hay Se lo negó, se lo negó. El 4%, negó. 4 el para qué 4 ha de la educación. O sea, ¿Para qué ha servido? Bueno, pero por lo menos se está cumpliendo ¿se con la ley. Se lo están bueno, robando. con la ley, eh, Por lo menos robando. se está cumpliendo con la ley. ¿Tú te parece? pareces a, a Medina ahora, Daniel Medina? No, no, no me parezco a Daniel Medina. Te pareces a Medina hablando en ese discurso que dijo muchísimas mentiras. Igualito, ¿por qué se dejan llevar de esa ilusión? Olvida que el primero que le aumentó los sueldos a los profesores, que le dio un sueldo con cierta pero tú, dignidad... Pero, pero tía, amado, pero con el 4%. Me refierate. Me refierate. Amado, pero, pero, pero, es pero para, respóndeme es que tú. tú no, de, no, respóndeme tú, porque qué es que tú no puedes ser tan determinante en la expresión? No hizo nada así. No, no, sí. yo no, no, eso yo no lo he dicho. No lo lo, tú. Yo, yo lo que estoy diciendo aquí, le está ofreciendo aquí lo que no hizo en 12 años de gobierno. No, no. Yo no, no hizo no, que no, yo no, en ningún momento he utilizado. Él quizás no el hizo lo que, no que tú entiendes que debió de hacer. Porque bien, pero sí si hizo de cosas. La capital, hay que reconocerle eso. la conexión con el eso. este, la, la avenida la, del la, Coral, macroeconómica, eso hay que sí. eso El eso sur se construyó muchas veces. hay que, eh, que eh, a Lionel. Ahora, de que no cumplió. Ahora, que se ha faltado, todo esas esa vías no que hicieron. No lo ellos cumplió con el 4%. Sí que le subió el sueldo a los maestros. Pero si no le faltamos a la verdad, los maestros nunca habían estado tan cómodos como lo están ahora. Y no estoy defendiendo el gobierno de Danilo Medina, hay muchísima eh, corrupción dentro del gobierno y hay muchísimos temas que hay que resolver. Ahora bien, la falta de propuestas dentro de estos candidatos es evidente y ahí lo que se ha evidenciado es una cuestión de ego, tanto de Danilo Medina como también de Leonel Fernández. Es una competencia que ellos tienen. a ver quién fue es que el, No hacer por mejor. El fraude, que sí, fue por ego, no por fraude. No, es una cuestión de ego. Okay. Es una cuestión de ego. Okay. Eh, la situación de Lionel y de Danilo Medina, y eso quedó evidenciado ayer cuando Danilo Medina dijo, oh, es que yo lo he hecho mejor que tú, pero que ¿quién te está preguntando eso a ti? ¿Sabes? ¿Cuál es la razón de tú venir a sacar eso eh, eh, eh, a esta altura de juego? Quizás... Porque a... cada gallina cacarea su huevo. Sí, pero está bien, pero por que favor. un presidente de la República... Ahí yo eh, me sumo a lo que establece Sócrates, no debió en, en, eh, hablar, ¿sabes? Y si lo y si lo va a hacer, bueno, pues habla en un momento determinado. No, él lo discurso, hizo en el momento preciso eh, y le enfrentó el discurso del otro, bueno, porque esa era la idea. Bueno, yo creo ¿qué, que, por, que... ¿Qué por, sentido tendría que separar que, a frente a todos esos dirigentes en un micrófono y no, y no mencionar a lo que, que se entiendo que dijo él, él ayer no debió utilizar la palabra, creo que los asesores de, de, de, del, del presidente <ríe> se cayeron ahí porque yo no le hubiese permitido hablar hay, y menos... Hay una llamada, hay tramo. una llamada. Bueno Días. Sí, sí, buen día. Buenos, Buenos días. días. Sí, ya que ya ya, no los profesores, déjame decirte, ya ya, que ahora para, la, para las candidaturas de Gonzalo uh -huh. le quitaron 500 pesos a los profesores para las candidaturas de Gonzalo. También. O sea, no que le aumentaron, sino que se los pagaron. Usted puede sustentar fíjate, eso. Eh? Bien. Vamos a llamar a... Okay, okay, vamos okay, a ver qué ¿Cómo? ¿Aló? Ajá. Eh, entre eso, y escúchame, entre ese grupo que hay ahí, tú eres un pichón, mi ¿y cuánto te disparan? Sácala del aire, sácala del aire, no, sácala del no, aire, sácala no, del no, aire. No, no, no, no, Aquí nadie que... tiene que estar llamando para descalificar. Y yo, y, yo, y yo lo he dicho no pero que decir. yo no me bueno, que la bueno, gente yo lo estoy hablar, escuchando, es la que yo lo, estoy la escuchando. Gente lo que hable. pasa es que ustedes son un grupo de intolerantes. No, no te gustó te no de no lo no no lo no no que no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no para claro que personas usted, usted que no comulgan con tu forma de pensar, sí. Julio Vaga. Bueno, pero que es que yo. Julio Vaga, pero que usted, usted utiliza eso como un arma política, eso es. Váyase, no, no, no. adiós, Francis. Y si quiere, no vuelva, Julio Vaga. <risa> no, no, no. Bien lo lo Vaya a llamar, lo hay, lo que lo llamen. No, no. Sí, no. bien hecho por usted, sí, señor Julio no Vaga. Seguimos, señores. Mira. Eh, Seguimos con el programa. Mira, dime. Lenny Santos, saludar. En Ven acá, Estados pero Unidos. Pichón es bonito. ¿qué, qué? Sí. Mira, sí, eh, saludar no, a. En lo Estados que pasa Unidos, es que. Eso no es como peco. En sintonía. <ríe> He tenido la diligencia que Oye, hacer. Mira, ahora mismo están viendo el programa desde <ríe> Nueva York, en el Bronx. Okay. Ah. Francis, recuerda que el presidente Leonel Fernández hizo una revolución educativa en la historia de la República Dominicana y su universidad. Hizo su universidad en todas las regiones de toda la provincia de la República Dominicana, sí es, sí es. incluyendo universidad en la provincia Duarte, una en, Plata, una en Puerto Plata, una Barahona, en San No, no, no, la de aquí la no, hizo no. Hipólito eh, México. Y pero, la que hizo en no, Haití no, fue pero, para, para ganarse los cuartos con cosas. Para ser sincero, aquí se hicieron dos edificios primero y luego todos los otros lo hizo, lo hizo Hipólito. No, mm. exacto, Hernández. Es decir, que estaban hechos. Pero Leonel hizo los dos primeros. Ya mm. inició. El A y el pero era el final de su gobierno. Sí, sí. Y ese gobierno, recuérdense que Lionel no utilizó su mecanismo para transformar constitución y poderse habilitar. Claro que sí, que y, lo hizo. Y le dio... No, el 2000. Pero lo hizo. En el medio de las comatas azules lo hizo. El 2010 dónde? fue una excusa para habilitarse. Pero lo y, propuso y fue Miguel Vargas. Y pero, ajá, ajá. pero de todas <ríe> maneras, estamos <ríe> hablando del 2000. Y o sea, dio ya, paso. Ya. Y en cambio... En el 2012... Es que en el 2000 ganó Hipólito, ¿qué día lo podía hacer? No, podía, no tenía no, ninguna no, posibilidad de en ganar. El 2000, hello, hello, en el 2000 pudo haber ver días. antes de llegar el 2000. Adelante. Y, y posicionarse adelante. Él. Gracias, Lenny Santos. Buenos días, adelante. Buenas, aló. Sí, aló. Adelante. Quiero decirle, por favor... A este niño que no sea tan intolerante, que busque el significado de la palabra. Un, es un pajarito pequeño que está empezando lo que le han un querido Claro, sí. gracias por su llamada. Ella, ella un párvulo era lo que ella, ¿verdad? Sí, sí, sí sí, sí, sí, Bueno. bueno Pero el óyeme, pal... el discurso de Danilo estaba cargado de mentiras. Sí, sí, totalmente. De Pero muy... decir que no lo apoyaron en el 12. Sí, Yo viví sí. eso. Como encargado ejecutivo de la provincia de esa campaña de mi partido en ese momento. Y eso fue terrible. Eso fue terrible. Todo el recorrido de la campaña. como eh, todos los funcionarios de Leonel Fernández se tiraron a la calle. Eso sí, es cierto. ¡Todos! Tenemos, tenemos otra llamada para buenos días? A, a, a un candidato mudo. Aló. era difícil de empujar. Claro. Buenos días. Hello, buen día. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Adelante, sí. hermano. Como decían, que tienen el 4% y los que distribuyen la comida los da a las escuelas, le deben de 8 meses, 9 meses, y están todos quebrados en su mayoría. Ay, Dios mío. No, eh, no podemos hablar de, de modernidad cuando, si, si no hablamos de, de, de, de Leonel Fernández, yo podría decir que Leonel Fernández... Ha hecho más de cuando Lili a la fecha, en 12 años Leonel lo ha hecho todo, y sí que verifiquen lo, lo que tenemos en el país y en todas las orillas del país, lo que ha hecho Leonel Fernández. Gracias por su llamada, muy amable. Mira, oigan Espérate, ¿qué es ser... que tú estás haciendo, Espérate. O sea, sí. no, no, es este. Que no se escucha. No se oye bien. No, no, bien. no, no, no, no pero... Es donde él dice que el líder y presidente del partido de la liberación dominicana se le debe el triunfo del 2. trabajó en esta campaña más. sabes... Sí. Otra... Trabajó más que su propia campaña. Lo dijo Danilo. Hay, hay una carga de contradicción. Sí. Dice él, no es cierto que ha habido fraude. ¿A quién le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo Usted dominicano. ¿Usted recuerda cuando se habló de, de tragarse el tiburón sin eructar? Uh -huh. ¿ya? Ese es un ejemplo. Que Ese es un ejemplo. Eso. Pero es que y eso es lo que la, la generación nueva está mirando. Eh, eso, ¿eh? Esos son tiburoncitos, eh, es ballena. Eh. Son hay, hay en el periódico, la hay en el periódico de, Listín Diario terrible. 24 frases que conectan con este discurso que la gente puede sentarse a leerla y entronizarla, analizarla. Ven acá, estarían conceptualizando eh, Danilo y Leonel en ambos discursos. Una pregunta, ¿por qué ustedes quieren que Gonzalo no habló en la asamblea de dirigentes? No, no, de verdad, ¿por no, qué no porque habló? Porque hay que se supone que él como como, como candidato hay, hay, presidencial le Hay que escribirle, ¿eh? en un papelito que diga la gracia. No, Gra no gracias, no. gracias... Gracias, Sócrates, y pido la unión de todos. Escrito en un papelito para dar la gracia. Bueno, la verdad que... la verdad que, Dime tú. <tose> estos tipos son como... No. Esto, esto, esta gente abusa. No, pero eso es no, la realidad, Esta gente abusa no de la situación. De Yo quiero que hablemos un poco con relación al panorama local, qué puede sí, pasar, vimos que la entrevista con Emanuel Trinidad nos dejó entrever una brecha de que lo que decíamos aquí al principio, en la mañana cuando comenzamos el programa, Correcto. Eh, que él iba a ser el candidato apoyado por la coalición que se está formando, eh, parece ser que es cierto. Sí, por... que él iba a ser el propuesto por el PL, por el grupo de Lionel y que podría ser Ale Díaz o... o, o el presidente del P del PRM aquí cómo se llama Olmedo Cava. Olmedo Cava, uno de esos dos contra Lionel con, con Manuel, barajando esos tres para, para fines de elegir. Yo pienso que para tomando en consideración el tiempo que tiene el grupo de Lionel Fernández fuera del país, para ello es del necesario poder, no fuera del del poder, poder, del poder. Es, para ello es necesario inminente que le pongan un cínico ahí. Porque están sobre todo, el, sobre todo hierro, la sindicatura aquí. aquí en San Francisco. Exacto, es por eso, porque y están frenando en el hierro teniendo aquí, una no votación tiene... como la que obtuvieron en esa parte, esa, esa, esa propuesta que se baraja, es interesante porque hay en el fondo algo que ninguno hemos puesto atención, y es que el poder debe ser ejercido en tiempos de democracia con el equilibrio necesario, ya no están, eh, en, es decir, toda esta situación no está enrostrando cómo Pero votamos masivamente hacia un solo lado hay y otra no equilibramos cosa. Congreso, hay no otra equilibramos cosa, el poder y eso no está afectando hoy para la sí. democracia. Hay otra cosa y hoy France. es la oportunidad de transformar claro, claro. esa fisonomía del Estado en cuanto a ser versátil en elegir alcaldes, regidores, pero sobre todo a, a elegir el Congreso. Es que, ¿a quién tú le quieres echar eso arriba, esa no, Al pueblo. ¿Al no, no, no, no. Hay, hay no. otra cosa, Sócrates. El pueblo tiene que votar por quien no le dé su gana. Sócrates, Claudio, hasta, ahora, hasta, hasta ahora, el senador de nosotros está mudo. Sí. Eh. Está con Danilo Almir. Sí, está con Almirca. Eh, Está, fue está con Almir. el candidato a la vicepresidencia Está ¿qué, ¿Qué sucede? Con ¿Qué sucede? Él le agradece mucho eso. En lo que se baraja para la sindicatura, se está también barajando que el apoyo tiene que estar también con para el candidato de nosotros, conectando para, para, para Franklin Romero. Correcto. Para Correcto. Franklin Romero. Correcto. Yo y eso podría que... afectarlo mucho a él. Claro, a totalmente. A sí, totalmente. Claro, una totalmente. Con es lo que grupos, se está dando en Santiago con Abel. Correctamente. Apoyamos a Abel, nos apoyan a, André, a Eduardo Estrella. Correcto. Correcto. Eso es así. Entonces, si medimos lo que tenemos en, después de estos problemas internos, alejarnos un poquito y como pueblo analizar cómo definir para el 2020 la composición del Estado no solamente en la presidencia, que no hemos ocupado, es que viene próximamente, en febrero, a pocos meses, cómo deben estar regidos los ayuntamientos. Y posteriormente, el Congreso, que muestras hay para nosotros desear equilibrar, cuya función en la definición del Estado social, democrático y de derecho, es que haya un equilibrio donde el Estado que maneja el Poder Ejecutivo, aunque tenga el presupuesto, la decisión del presupuesto frente a los otros órganos que son independientes, uno entre sí, pero se complementan. No habrá complemento mientras haya poder absoluto de decisión en un Congreso que le dice sí, señor, al Poder Miren, Ejecutivo. Mire, el, el problema es, el problema es que, que tú confundes lo que significa la separación de los poderes con la forma en la que esté estructurado el Congreso. El Congreso va a quedar estructurado de la manera en que las personas voten y elijan. Tú no le puedes pedir a la gente que diga, elige 15 del PRD, 12 del ah, no, no, no puede. Así no. Además, sí nos en todo referencia. momento de la historia republicana, sí, el Congreso sí. ha sido una puta que ha estado en venta para que cualquier presidente venga y lo compre y haga bueno. con él lo que quiera para bueno. endosar las cosas que quieran. Bueno. El problema no tiene que ver con, con, con la ciudadanía. Tiene que ver con las personas que van a ese hemiciclo, que van a esas cámaras a hacer negocios, a beneficiarse personalmente. A esa gente no decisión. le interesa nada ningún concepto constitucional. ¿Cuándo tú has visto un Congreso que ha cumplido con su papel de fiscalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo? De ninguno. Señores, una candidatura de Ni ninguno. Yo no aspiro a, a síndico a ello. No en aspiro a ello. San Francisco de Macorís implica 20 millones de pesos mínimos. y de esos 20 millones usted tiene que guardar 10 para el día de las elecciones. Sí, mínimo, pero en mínimo. Si no va parte sí. en eh. candidatura. Sí, sí, sí. Entonces bueno. no es un asunto de teléfono Porque que tenga no más cuarto seguirá un congreso es que a ¿Cómo? eso es que hemos llegado. Ah, a ah, pero a eso es que, que hemos llegado en que, este país. Ya las ideologías pasaron de moda. Claro que la sí, gente pena. va a votar claro por que lo sí. que me corresponde, por lo que me toca, por lo mío. Y Dame pues, lo mío y yo voy. Por fanativo y por dinero. Tú no Qué ves pena que, pena que al final de las aquí. elecciones en esta primaria la gente se acumuló esperando que alguien le dijera: Te, te, sí, te, te sí. doy 500. Para no, que lo voy a dejar de último porque así se encarece mi voto. Exactamente. Esperaron hasta las 50. Por lo que pasó. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos. Más contenido del programa de mañana. ¡Buenos días!